Nos llegó la Expo Mezcal Orgullo Puebla, acompáñanos en este recorrido y conozcamos parte de la cultura de esta bebida de los dioses, motivo de orgullo nacional por ser el mejor destilado de alcohol en el mundo. Una tormenta se abatió sobre un campo de agaves y varios rayos cayeron sobre las plantas, lo que provocó la creación de los licores. La leyenda asegura que fue Mayahuel, la diosa del agave, la que brindó el licor a los hombres mediante esta planta mágica. ¿Podría decir cuál es el nombre del mezcal que traen aquí a la Expo Mezcal? Sí, bueno, nuestra marca se llama Los Cerritos, eh, una marca que representa lo que es la comunidad, por es, es el pie de los cerros donde nosotros vivimos. Yo trabajo nada más lo que son dos este, variedades de agave, lo que es un agave pisomel y un agave papalomet. Eh, tengo algunos destilados, que es un destilado de pechuga de mole poblano con papalomet, ...y un destilado de café con papalomet. El mezcal poblano, de sabor suave, caliente y fuerte... ...primo del tequila e hijo del agave... ...ha hecho ganar a varios productores de la entidad poblana... ...cinco medallas gran oro en el concurso nacional de mezcal y destilados. Nosotros manejamos un mezcal que se llama Xochiteco... ...proviene de Xochitlán, Todos Santos... ...en Puebla, en la Mixteca Poblana y nuestro sabor es muy predominante ya que nuestro sabor es como ahumadito que no cualquiera lo, lo tiene o nos caracteriza por ese sabor. ¿Pudieras decirnos cómo te recomendarías tú que se deguste un buen mezcal? Pues en sí es solito, en un tequilero o en una jícara y a Nunca se toma rápido, nunca se toma este, de shot, es totalmente a y a veces es recomendable con naranja para eh, bajar un poquito el saborcito. Así es. Puebla destaca a nivel nacional en la producción y calidad del mezcal y en esta expo tendremos la oportunidad de conocer 70 marcas de productores locales de los 116 municipios con denominación de origen. Nuestro mezcal se llama mezcal 2120 de tribu artesana, el mezcal que tenemos es de tecali, el mezcal es una bebida súper noble, la verdad es que eh, no es fuerte a pesar de que hay muchos mitos de que es más fuerte que el tequila, no la verdad es que el mezcal es súper súper ligero te da acero cruda y se puede degustar con todo, absolutamente con todo, de hecho hemos tenido varias catas en las que hemos degustado el mezcal con, con comida italiana, con comida mexicana, con comida a la leña, con comida al grill y la verdad es que para mixología también está súper súper divertido este este punto del mezcal. Para estas fiestas patrias el mezcal es la bebida perfecta. Además de que al consumirla apoyamos el trabajo de las más de 4500 familias poblanas que se dedican a su elaboración. la preparación de cócteles en el Concurso Nacional de Mixología. Aprende en el Museo del Mezcal y acércate a degustar la comida típica del Estado. Ya lo sabes, la cita es del 9 al 11 de septiembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche, aquí en el Centro de Convenciones, ubicado en el Paseo de San Francisco. La entrada es gratuita y podrás disfrutar de actividades para toda la familia. ¿Y a ti, te gusta el mezcal? Yo soy Fernanda Salinas, nos vemos en la próxima Ruta Ciudadana.